¿Cuántas veces has entrado a Wikipedia para buscar un dato y demostrar que tenías la razón ante un amigo? ¿O cuando necesitabas una cifra a último minuto para una presentación? ¿O cuando quedas enganchado de una serie y quieres saber más de los personajes? Toda esa información la escribe gente como tú. Wikipedia no la escriben expertos, la escriben voluntarios con ganas de aportar a difundir el conocimiento. Desde temas de relevancia histórica, hasta resultados de partidos de fútbol. Basta con entender cómo funciona Wikipedia y escribir utilizando fuentes relevantes y confiables. Tú también puedes construir Wikipedia. Si ves un error, haz clic en editar y puedes corregirlo. También puedes agregar información que falte o hasta crear un artículo de algún tema relevante. Si quieres saber más, entra a la portada de Wikipedia y haz clic en cómo colaborar. Colabora y ayúdanos a tener una mejor Wikipedia cada día.